Entendemos que una sociedad evolucionada pasa por respetar y proteger a todos sus miembros y sin ninguna duda los animales han de estar incluidos, sí o sí en este círculo y porque concretamente las mascotas han de recibir las atenciones necesarias para tener una vida digna. Consideramos vital que en el caso de que terminen en una perrera o albergue, estos lugares sean los más cómodos, cálidos y confortables posibles. Que los habitáculos donde se les coloquen se limpien frecuentemente para evitar que enfermen, que no estén rodeados de materiales que puedan afectar negativamente su salud, que sean sitios amplios donde reciban también luz del sol, además de zonas de sombras y no estén hacinados, que se atienda su calendario de vacunación, de parasitación y castración con profesionales cualificados y sensibles a la situación por la que están pasando, los bichitos que allí terminan, que reciban alimentos y agua limpia y fresca a diario, que los animales con mayor cúmulo de energía puedan salir a pasear o correr para interactuar de forma sana con los demás perros y con las personas que reciban todas las visitas que la gente quiera realizar. La salud tanto física como mental de una mascota es primordial para una buena convivencia y por supuesto ...para una posible adopción. Por lo tanto, estos lugares, lejos de ser cárceles para perros... ...que son en la actualidad, han de ser hogares de paso... ...comprometidos con el bienestar de sus habitantes... ...hasta que se les encuentre la familia definitiva... ...de la que formen parte. Tenemos que ser conscientes de que una mascota, al igual que un niño... ...ha de ser educado de forma correcta... ...y que cuando esta educación no es la adecuada... El animal se comporta de forma más intuitiva. Cuando esto ocurre, castigamos animales encerrándolos en una perrera y olvidamos que ellos no entienden ni que hicieron mal ni por qué les estamos abandonando. Porque encontrarse fuera de su hogar para ellos supone un trauma que nosotros las personas estamos obligados a pañar. Nosotros los voluntarios nos ofrecemos para ayudar y participar en todas aquellas actividades que sean necesarias dentro de estos albergues. Para una, mejor, para una mejor convivencia de los perritos y gatos tanto entre sí como en las personas que puedan llegar a visitarlos para ser adoptados. Por tanto, nos ponemos a disposición de quienes gestionan este lugar para todo lo que puedan necesitar para hacer que la vida de los peluditos de cuatro patas dentro de este albergue sea lo más feliz que se pueda conseguir. Porque no podemos olvidar que si ellos no tienen voz, nosotros se la pondremos y lucharemos para que los más vulnerables sean atendidos correctamente.